La Asociación Dominicana de Profesores ADP Sesional San Francisco llamó ayer a un paro total de labores para este miércoles en los centros educativos públicos de esta ciudad, demandando el cumplimiento del Ministerio de Educación de los acuerdos arribados con el sector magisterial de la región. Espacio este que fue utilizado para realizar pactos y promover candidaturas gremiales. El Liceo Manuel María Castillo fue escenario para que los simpatizantes de las corrientes magisteriales Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez Se concentraran la mañana de este miércoles Para pactar un acuerdo que establezca la unificación de las dos planchas Y de manera ir unificadas en el proceso electoral del próximo miércoles Donde se elegirán las nuevas autoridades de dicha asociación Correcto, las corrientes Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez Unidas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 Y vocación de poder, incluso, que vamos unidos a las elecciones del próximo miércoles, día 10. Faltan ocho días para sacar de la dirección nacional del ADP a Eduardo Hidalgo y al patrón que nos quita los derechos. Mientras unos 206 centros educativos se encuentran cerrados este miércoles y cientos de estudiantes pierden el pan de la enseñanza, los profesores aplauden y alaban a sus candidatos favoritos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.